Pues soy Kira y estamos con Tera Si, sí, estamos aquí entrando Como si fuéramos un hepermatozoide saliendo del De eso Nadando por la inmensa Red de redes De Tera Esto se ha quedado pillado Vamos, esto se ha quedado pilladísimo El caso es que hoy ¿Qué puede pasar? Esto se ha quedado pillado Hoy vamos a jugar con la Gunner, ya que es la próxima clase que van a incluir en consola, ¿vale? Es para Baja Ahora, joder, será pensado, eh, la Virgen Como ya sabéis, tengo a Milena, que es mi Brawler Tengo a Fred, que es la Ninja, tengo a Chupa Orza que es la. ¿eh? no me acuerdo cómo se llama la clase esta ¿eh? a Carolina, que es la Barseque y Freya. Que es la Gunner Y vamos a jugar con la Gunner Con Freya Porque como he dicho antes Es la siguiente clase que van a añadir en consola Después de la Gunner Añadirán la Brawler ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Si el ritmo te va bien yo creo que para Finales de año ya tendréis la Brawler Y seguramente también tendréis eh, El Rebook de la clase eh... Del Warrior. Creo que el, el Warrior... Sí, el Warrior creo que era. O pues va a ser mucho correr, no sé. Pero bueno, pues yo creo que... El tema de la de los datos para consola va a, a buen ritmo. Así que pronto estaréis más o menos a nivel de lo que sería PC. Lo cual es bueno para vosotros. Y demás. Bueno, vamos con la problemática, ¿vale? Porque ya os digo, como es la siguiente que van a añadir... Pues para que la veáis. Un poquito... No, no hay mucho que la verdad habrá una clase muy chula May destruye un de... Esta es cable, ¿eh? for Eso no hay, coño ¿Sí iba a romper algo Bueno, pues no lo cojo, tampoco me importe Lo quiero, lo quiero a? Vamos a ver, eh, aquí hay algo Inventario full Ah, vale, calendario, claro Te jode pues sí, tenés que tirar algo. Level 32, leve 48. Pues voy a, voy a romperlo. No. Voy a romperlo porque. Eh, es una gilipollas. Tenelo. ¿eh? Y me suena la polla a perderlo. Porque es que me están dando. Me van dando cada dos por tres. La verdad, no es. No hay drama He mandado Vanguard banco Vanguard a Aceptar Vale, perfecto Perfecto Ya sabéis lo que trata el tema, ¿no? Que a base de Vanguard Request Se le vea muy bien Esto con es la comida que me da reci... Vale Ya me la tomo Total, está ahí Esto, esto Y esto lo otro Vale, short No tengo nada Para coger Estar más nueve Manuel vale. pues sería la H level 32 Puedo hacerme esto ya me han hecho varias veces con 20 de Garden Labyrinth es una dungeon no voy a ir a hacer ninguna dungeon aunque da mucha experiencia puesto que no creo que vaya a pillar grupo bueno Este lo habéis visto. Lo bueno, lo bueno de la Brawler es. Es esto, es la ataque en área. Porque ya. Me da cuenta de sacar A mi... A mi robotito Vamos a sacar a robotito Ahí va Además, Es que no me, no me están contando la, la cue No me están con contando la cue Pues... Vámonos aquí a intentar hacer esto, ah, que te ha al lado. Pues entonces, no he dicho nada. Vámonos, uy, uy, uy. vámonos por aquí abajo. A ver, los mobs estos para la vanguard requer y mientras puedo intentar Es eh, que no me va a dar tiempo que estoy grabando con la hora, con la hora a pegar el culo Voy a intentar Pillar grupo Para ir a esa distancia Voy a intentarlo Estoy jugando a un horario Un horario un poquito chunguillo para pillar grupo para distancia Pero bueno se puede intentar, tampoco pasa nada. Esto, le voy a acercar un poquito más el micro. Ahí va. Perfecto. Vale, está buscando. Guarda contra la Este... Coño, ¿está mejor que tengo? Bueno, mejor. Eh, no está tan mejor, porque no lo puedo encantar. Es el problema, que no lo puedo encantar. Este lo puedo mandar a la mierda. ¿Sí? Para level 44. Tampoco puedo romperlo, así que tontería. A ver qué tengo mejor. Hay el gato por ahí. Ya está. Si sí, ya os digo, si sí. lo bueno es que como, como me van dando mucho, mucho Mucho equipo, no hay drama en lo que, en lo que vender la cosa. Ni no problema. ¿Es posible vender ya ese hueco. Y aquí hay, aquí hay una que, bueno, no soy partidario de hacer mucha que entera. Solamente la juta pero si hubiera alguna cual que me pille el camino y da buena experiencia. No, una puta mierda. No dan nada. ¿Cómo no? No creo que encuentre Peña Pase a Dungeon. Si la encuentro va a ser va a ser un equipo muy decompensado y o estamos bien equipados o nos revientan. Pero bueno. Vamos vale, a ver qué trata esta Vanguard Square. Que arriba. No, es aquí. Eso que te había araña. Bo, esto. Esto me lo mato yo. Me pilla lejos. ¿eh? Mira dónde hay el cúmulo. Me pilla yo Tendría que coger. Y mudarme. Voy a sacar. Bueno, mudarme. Idme. El rabocito me va curando, pero yo que quiero pillar mucha peña junta Yo quiero pillar mucho juntos. Y para eso, vamos otra vez con el caballillo Aragnea mm. Bueno, aquí hay cuatro No le he dado. Vale. Cogemos la recompensa y vale. Pues no da mucha experiencia, que digamos. No. No da mucha experiencia. Aquí lo suyo es hacerse dungeon. Pero claro, no encuentro a nadie. Estoy jugando a una hora muy mala para hacer dungeon. Y esto sería. No ¿Me la está contando o no me da cuenta? No, Jumba Silis. sea mataba a, matar a Basilic. Eso sí creo que me dé. De... Esto sí va a darme más apariencia. Son unos bichos un poquito más jodillo, Pero como me baso en el ataque a distancia, me puedo más menos mover. Pero bueno. Como la candonero o la Gunner se si basa su ataque a, a, a distancia. Pues me puedo más o menos. Escabuchir. Bueno, vamos a ver, se encuentran los basiliscos Ahí, se marea un poquillo Cójate esto, hombre Cójatelo No quita poca vida. Vale. Oh, cúrame. Esto qué bueno es ¿eh? el robosito. Que me cura, ¿eh? Esto igual, esto hecho. Esto. esto. Ahí, el amarro. Joder. El hey, rabo, cómo me cura, cómo hace el pobre lo que puede. Vale, a tu casa a dormir Son cinco. No dan una experiencia muy grande, pero bueno, es una buena alternativa para la BA. Esto, poder cogerlo, no. Ahí, ahí, ay, ahí, ahí. Y encima, si atacamos la cabeza, le hacemos más pupa. Abre. Vale. 3 de 4 no, y esto no va a encontrar, esto no va a encontrar nada Esto por mucho que buscamos No vamos a encontrar grupo a Esta hora que estoy jugando ahora mismo son las 3 y media de la hora española No va a encontrar nadie Ay, ay, ahí, ahí Vale, a tu casa Pero bueno, vamos a el vídeo para que veáis poquito Lo que es la Gunner, por si no lo habéis visto aún Aunque tengo mucho vídeo con las Gunner Pero para que la veáis poquito y a la verdad tú tiene mucha más, bueno, lo que tiene un, es un cañonazo que la flipa Vale, está viendo... Yo pegado pegado, ¿no? ¡Epa! Ahí va Uy, me están dando falso cupón Bueno Podrían haber dado más cosillas Me han dado cupones ¿o te qué montón tengo, no? Y que podría comprarle a mi amiga. Aunque ahora mismo está muy bien maquillada. Pero sin algo que le quede bien. 200. Y tengo... Tengo 107. Me haría falta pillarme más. Bueno, no le pillo algo. Tampoco exclusives alguna dicha o algo yo creo que no había no había cosas muy interesantes es lo exclusivo porque ya, ya lo que lleva está bien está bien Ahora lo que tengo que ver si a matar otro me dan. Me dan. La quest. No, me sigue contando quest. Coño. también eh, no sé si lo metirán no sé si lo meterán en la seguramente no pero eh, hace poco la, la, la, Eling, bueno, la clase Z realmente será exclusiva para la alfa vale a la alfa y hace poco hicieron que la Elin también podría ser en cañonera lo cual le da un toque más waifu Oh. ¿Me la ha contado? Sí, me la ha contado. Me la ha contado. Bueno, pues yo lo he puesto así, lo que sería eh, un poquito. Eh, la ganner, ¿vale? No, lo que sería la ganner. Eh. No, es, a ver, la gana es más extensa, no he podido mostrar ni PvP, ni cómo sería el dungeon, pero es una clase muy fácil de manejar, a distancia. A mí no me gusta esta clase, que podéis verlo en muchos otros vídeos míos, eh, hay bastantes vídeos jugando con esta clase, es que podemos eh, carrilear, si podemos hacer unos una trenes y luego liarnos con el F1, que lo voy a, lo voy a mostrar ahora mismo, ahora mismo, con el F1 nos liamos así y vamos matándonos a todos. Es lo que mola de esta clase Luego Luego recargamos, así, eh, si, atacamos, recargamos, atacamos, recargamos, amotemos eh, Es como, eh, se si vi jugado Bayon es como el gane de Bayon Que tienen varias aquí para recargar la skill, pues eso es lo que hace Vamos, es un, es un, es un no parar Es un no parar ¿Veis? Ahí te le he pillado bien, bien, bien, bien pillado Y lo he reventado Si usamos bien lo que es la skill para cargar y demás Es un no parar y lo que hacemos es reventar Cada dos por tres a lo que sería los enemigos Y... bueno y bueno esto es la Gunner, la verdad eh, atento que personalmente de eso ya, ya lo han anunciado ya lo anunciaron van a añadir la Gunner en lo que sería tera de consola así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo y si queréis más vídeos de Tera decimos en los comentarios o de otro juego recordar que los directos son en Twitch recordar que ahora podemos votar podéis votar en tweets eh, a qué juego queréis que me dedique durante una semana sin más soy quiere me despido y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y esto, esto era uh, uh, uh, uh, uh, uh. Es que se me despido Y como tengo esto automático Nunca me acuerdo ¿Qué? Foto Hago así Hago así Le doy aquí Le doy a Let's go Le doy así Y a tomar por culo Adiós Ay, como maúlla.